Se le cance de no chin toque ni guante in timo sentilique in tonalme septiembre hitamiampa in shibu etnikan usagasuga colombia cualzin shishpanokan namo kepeche y techin campane chanchiwa como unos locos eh, tratando de llevarle el mensaje de las redes comunitarias a jóvenes universitarios de un programa de ingeniería. Entonces eh, comenzamos a, a trabajar con los muchachos, a hacer ejercicios en campo abierto. Así, empezamos como a permear en el imaginario colectivo de los chicos y a decirles que se podían hacer cosas de tecnología y pues ellos son muy del tema geek. Entonces, hey compa, es que si tú sabes desarrollo de software, imagínate haciéndote un contenido de patrimonio cultural y colocarlo en una red y que ese, ese sitio web que rescata del patrimonio cultural lo pueda ver la gente de la vecindad. Hey compa, es que si tú sabes de redes, de comunicaciones, de antenas, puedes ayudar y enseñarle a la gente a colocar antenas en, en guaduas, en bambú, en palos de madera para construir a varias manos una red y por allí va a fluir una información tal cual como si tú lo hicieras en esos ambientes a que estamos acostumbrados, de las cuatro paredes, de la frialdad de una red corporativa. Y cuando nosotros nos convencimos de eso y los muchachos se convencieron de eso, soñábamos que algún día, algún día, iba esa idea loca a pegarle el corazón a la gente y que nosotros eh, le podíamos demostrar al mundo que hay otra manera de enseñar ingeniería, que hay otra manera de poner por delante el ser humano, ante un dispositivo, hoy en día quizás todos somos bits, todos somos datos, y no, no, no somos datos, seguimos siendo seres humanos, y en una red comunitaria algo tan bonito como que es que conecto a mi vecino con otro vecino, no conecto el computador con otro computador, es conectar esto que, que nos hace vivir, que nos, que, nos, que, que nos demuestra que estamos vivos, entonces la oportunidad de ser anfitriones de la segunda versión de la cumbre, Imagínense qué representa para nosotros, es, es que vale la pena soñar. Bienvenidos a Fusagasugá. No se desanimen. Diversos colectivos que trabajan en redes comunitarias en diferentes países de Latinoamérica, eh, aportando sus visiones, su diversidad, sus distintas maneras de ver el mundo y de trabajar en colectivo. Creo que nos enriquece a todos eh, el, el podernos permitir escuchar, explorar y ver que hay otras formas de hacer y otras formas de participar y de intentar hacer incidencia para aportar a que las comunidades puedan tener no solo sus propias tecnologías, sino que puedan desarrollar sus propios procesos, ¿no? apoyados por las tecnologías. También definir un poco qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos desde las distintas miradas eh, de las personas que trabajamos en redes comunitarias, eh, poder definir cuáles son nuestros puntos comunes en medio de todas nuestras diferencias. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? la, la búsqueda de un objetivo común y el saber que muchos corazones se mueven en conjunto, que o sea, hay mucha gente queriendo hacer cosas, queriendo construir, queriendo aportar. Entendimos que la cumbre es una gran herramienta, que tenemos la, las redes comunitarias. Entendimos que no somos las únicas redes comunitarias las que estamos actualmente participando. Ha sido muy significativo, pues es un intercambio de experiencias Diría yo que entre personas muy experimentadas en, en el desenvolvimiento de redes comunitarias, otras no tanto y otras como en el caso mío, que empezamos ahora. Había programadores y, y uno, digamos, como que hace la parte física y de la red y lo ve como que es algo chiquito. Pero allá en, en la interacción es como que todos participábamos, o sea, no era exclusivamente para el más estudiado o el menos estudiado o el con más conocimiento o menos conocimiento, o sea, todos podíamos participar de las charlas o de los debates que surgían. Es muy importante que sea la asamblea de los miembros de esta cumbre quienes puedan definir bajo análisis, también bajo discusión también sobre cuestionamientos y con eso proponer, dejar al aire propuestas que puedan hacer que esta cumbre se vaya fortaleciendo. Podemos destacar que hemos visto varios aspectos en los que las redes comunitarias tenemos que decidir qué lineamientos vamos a tener en conjunto, dónde poner energía. Eh, sigue estando muy presente el tema de poner eh, experiencias previas como buena base de confianza, más que nada de garantía, para poder iniciar nuevas experiencias en otros lugares donde estén dando los primeros pasos en distintas cuestiones de regulación, homologación de equipos, este, financiamiento de las redes comunitarias con apoyo del Estado. Eh, también querer definir muchos conceptos hace que caigamos en, en esta parte colonizadora de querer definir todo lo que estamos haciendo, o sea, creo que es una herencia que le que damos de, de, pues no sé, de la colonización. Eh, más bien yo creo en un mismo sentir y ese sentir es el que debe de estar presente. Hay cosas que no podemos definir, hay cosas que, que en las que nunca vamos a estar de acuerdo porque venimos de territorios diferentes. Entonces... Eh, creo que las diferencias son valiosas. Creo que la diversidad es lo más importante, ¿no? Como respetar las diferentes partes de las que vinimos, respetar la manera, las maneras en las que nos organizamos. El desafío de las redes comunitarias es un poco político, en la cuestión de que para muchos lo ven como el enemigo, ¿no? El enemigo a vencer. ¿Por qué? porque Está creciendo sobre uno de los principios básicos del derecho a decidir qué hacer y cómo hacer. Red comunitaria es amor, es compartir las experiencias que hago yo en mi comunidad. Compartir con las demás personas qué hacen ustedes, qué hago mal yo, qué me sugieren. Eh, Enseñar, enseñar que ellos me enseñen a mí, yo enseñar, es amor. Las redes comunitarias nacieron y para mí es una comunicación inmensa. Queremos estar unidos siempre como países, como hermanos, como redes comunitarias. Un cordial saludo a todos mis compañeros, eh, colectivos, organizaciones y todos los que se preocupan por hacer posible la tecnología libre y autónoma que se concentraron en esta cumbre latinoamericana de redes comunitarias. Un feliz retorno a sus pueblos, a sus comunidades, a su proyecto.